Mi otra intervención radica con relación al turismo en República Dominicana. Nuevamente vienen los casos de muerte. Fue una profesora en Sosúa, ahora una escritora británica en Monción, que ya tenía varios años aquí, radicada, y fue encontrada muerta cerca del patio de su casa, enterrada, Infunda, confunda en la cabeza, con sacos. graves Y eso afecta directamente al turismo. Yo envié la imagen de ella. Les sai de Félix, de 64 años. No, esa no. La primera imagen. La, la, la última imagen. Ahí está. Ahí está. Escritora británica. Y nuevamente, pues... Se pone el país nuestro en la palestra eh, de la noticia mundial del turismo por asunto de casos bien delicados, en este caso presumiblemente sea un homicidio efectuado por el mismo esposo y, y su, su hijo de crianza, yerno que se llama eso. No. El vierno, no, sé, no, algo así, y otro, y otro señor involucrado. Ya la policía lo tiene a los tres bajo, un bajo custodia, un hijastro, un hijastro sí. sí. Y fue denunciado por el mismo esposo y se, se evidenció una coartada. La policía da explicaciones. Lo cierto es que esto nos hace daño a nivel internacional. ¿Y qué publicó el mismo eh, Banco Central? Yo quiero que me pongan la gráfica de la caída del turismo que se registró en República Dominicana eh, en lo que va de año. Y especialmente, la gráfica que envié, y especialmente del turismo de Norteamérica, que es el turismo que más llega a nuestro país. Ahí nosotros podemos ver que el Banco Central acaba de confirmar unos resultados por sexto mes consecutivo con una caída adicional de 34.156 extranjeros en, que llegaron que, en reducción a lo que fue el, el mismo periodo del año pasado. Pero lo más grave es el desplome de Estados Unidos, 29.7%. Eso es lo grave de lo que está ocurriendo en el turismo dominicano. Para entender esto, tenemos que dar a conocer o compartir con ustedes que mensualmente República Dominicana tiene ingresos por turismo cercano a los 1.927 millones de dólares mensual entonces de esos bueno, pues se quedan aquí una parte se pagan también una parte a empleados, hay un promedio de 138 dólares por día que dejan en promedio los turistas que visitan el país y duran aquí cerca de 8 días durante esos 8 días usted multiplica los 138 dólares que gastan aproximadamente cada turista por día, y usted puede tener ahí un promedio de lo que hay. Y esto significa una reducción cercana a los mil millones de dólares durante este año en reducción de turismo, de ingreso por turismo. Nosotros, que somos un país que tenemos esa fuente en la economía como base económica, una economía de servicio. Hemos de saber que si nos están faltando cercanos a los 200 millones de dólares mensuales por ingreso de turismo en algún lugar, tenemos que buscarlo. Y por cada dólar que aumenta el combustible, tenemos que buscar 3.500 millones de pesos. Y eso también pues, distorsiona mucho la balanza de pago. Y hoy en día el dólar ya se está cotizando a 53. Vamos a escuchar esta llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Se fue. fue. Bueno, se fue. Se fue. Entonces, intimidad estamos hablando de que con esa tasa del dólar y con restricciones eh, en ingresos por turismo nuestra balanza de pago también eh, sufre otro renglón que está fuerte gracias a Dios y a los dominicanos que están en el exterior son las remesas que por eso pues podemos tener eh, más fortaleza pero no no fortaleza eh, sostenibilidad. Sostenibil eh, sostenibilidad. Porque sostenemos, si tenemos gracias. los dos pilares, turismo y remesa, básico, es donde yo baso, cuando estuvo Pedro aquí, que no tenemos mecanismo de afrontar una situación o crisis mundial o regional, porque República Dominicana apenas sostiene sí. esto con esos dos rublos. Sí, entonces. Desde Norteamérica, nosotros Aunque tenemos. Está lo de importación de productos, sí, pero eso es lo mínimo. Sí, sí. Hay un desbalance comercial fuerte. Total. mil a 23 mil millones de dólares. Es muy fuerte el, el desbalance comercial que hay. Hay un ingreso de turismo de un 58.4% que viene de Norteamérica. 58.4% viene de Norteamérica. Un 23% viene de Europa. Un 13% viene de Sudamérica. Un 4% de Centroamérica y del Caribe. Sería bueno decir que muchos turistas son haitianos. Un 4% viene de Centroamérica y del Caribe. Y apenas el 0.3% viene de Asia. Con todo y tener relaciones eh, ya establecidas con China. Los chinos aquí eh, como turistas gastan poco, vienen poco. Se ha tenido muy pocos resultados. Aquí vienen más turismo de, de la otra parte de Asia, de Japón. Y esos países. Pero apenas el 0.3% viene de Asia. ¿Qué ha hecho el turismo nacional, la administración, el Ministerio de Turismo con relación a esta campaña que se dan internacional acerca de los diferentes problemas que hay en el país de violencia, de feminicidio, de, de falta de seguridad en las calles, de criminalidad de todas estas muertes bueno simplemente no se evidencia una estrategia para cambiar la percepción de lo que se está diciendo afuera ha de saber que nosotros tenemos muchos países que compiten con nosotros y quieren ese turismo en sus países entonces ellos son bien agresivos en su campaña la de nosotros no se ha evidenciado una estrategia por otro lado, los hoteles dominicanos cautivan muy poco al turismo interno. Nosotros tenemos aquí muchos millones de dominicanos que bien pudieran usar plazas hoteleras internas, pero el, el, el, el, el hotelero como que la cautiva poco. El otro caso es que viene mucho turismo de mala calidad, turismo que busca prom promiscuidad, turismo que busca eh, drogadicción, turismo eh, bajo. Hay que elevar los niveles de, de, la, un, calidad del de la calidad del turista con exigencias eh, más estrictas y también con servicios de mejor calidad que le pueda rendir al país más ingresos. En vez de ser un promedio de 138 dólares diarios que pueda ser un promedio de 250 eh, dólares diarios 300 dólares como sucede el turismo que va a Europa, el turismo que va a Estados Unidos que va a en Canadá? Un aspecto ahí, Fulvio, rapidito eh, esa explotación del turismo interno eh, que desde el Ministerio de Turismo debiera de buscar fortalecer y que nosotros claro. pues en vez tal vez de salir fuera eh, o ir a los hoteles, eh, sencillamente que conozcamos más nuestro país que sería importante sí, sí. se evidencia esa falta de estrategia del sí. Ministerio de Turismo y del mismo Estado acerca de cómo visualizar esta problemática y tener una campaña agresiva de mejor calidad para vender el país y contrarrestar todas estas campañas negativas en contra del país a veces uno siente como que el Estado le está poniendo poco énfasis en asegurar o darle protección al turismo sí, así es De mañana.